Hola bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el vídeo de hoy lo que tendremos será Un vídeo de fútbol, sí, sé que nunca suelo subir vídeos de fútbol El otro día quedé con unos cuantos amigos Y decidí grabar con el iPhone Y a ver qué salía, y al final salió un vídeo bastante guapo Y lo vais a tener por aquí hoy, así que dentro vídeo <risa> Tres, el equipo A Dos Ya está, no queréis salir más ¡Acción! Chicos, nos hemos unido unos cuantos chavales Son unos cuantos retos No lo voy a presentar porque sería un desperdicio para la sociedad presentároslo Servi ¿Estáis a este de algo? Bueno, soy Servi Preso número 128 Jugar un poco Partido de la cárcel Soy Rafa, soy español No a la guerra Soy Iván el mejor Soy Michael y estoy subiendo a Chavineta Soy Jaime No tengo número en la camiseta Jordi, yo represento al mapeo soy César y soy Calvo. Qué cabrón. Vale chicos, me reto. Nos va. vamos a ser el primero. Ah, sí, ya vale, cañita. Me number one A tomar por culo. Qué malo eres, No, malo no, no, Alejandro Lola 9. Mola esa tía. Quítate de en medio, ¡Sí! ¡Uy! ¡Me ha matado, molada! ¡Dios ¡Epa! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios ¡Guau! ¡Dios ¡Enseña la cara! Manu, Manu Pérez. Le pegada. Ay, maná, la. la, la, la, la, la portilla, ¿eh? a ya, Uy. ¿no? Acabo, di algo, di algo. ¿Gemelito? Ah, dale gemelo para qué Pacho? Ahora vamos ¿Eh? a dejar para aquí el club partido porque sinceramente está matando Vela. Que bien Pero no tú hablas? Pene de vaca. ¡Oh! Cabrón, ¿pero qué hace? ¿Has hecho? <risa> Me ha metido una puta Los dos que han ganado eligen equipo Ahí he metido vosotros dos Así que vais a elegir el equipo Una pelotijera para ver quién elige primero 1, 2 y 3 No, sí. hijo de el De Brin, de Brin De Brin Eric García Eric García Eric <risa> Oh, <yeah. risa> <risa> para Ahora los gemelos tosos, a ver si me trae a los trazos de estos Chúpalo, chupalo, chupalo, esto, chupalo, esto, chupalo, esto. chupalo, chupalo si no chupas no... No me caer Timbiweber a Cristiano oh, <risa> Elija a mí, chicos porque obviamente... Uh, eh, ser el último era imposible para mí Tirador, tirador, esto me va a traer a mi equipo E-Lo-La-Q En este equipo siempre activo, nunca me caigo ¿Puedo arrojar o qué? ¡Mira! ¡Liga! ¡Dios! ¡Dios! ¡Quien va! ¡Quien va! ¡Venga, los ojos! Uy. Vale, chavales, punto para nosotros Nos toca a nosotros Vale, Es decir yo Donde tienes que tirar, ¿vale? Lo quitar, ¿Sabes? Vale, perfecto. Abajo derecha, abajo derecha. Un puntito. Uno cero, chavales. Abajo. Vale. Revienta la medio en verdad, eh. Yo no yo aceptaría, yo no Yo lo he dado por válida porque hay uno abajo. Hay uno abajo, hay un abajo que Vale, buena. Es buena, uno a uno. Vale, Manu. Tienes que ir. Vale, Manu no, no, no, no, Manu, Manu, Manu ¡No! Abajo manu. De derecha, abajo de derecha Alejandro! Abajo izquierda <risa> Centro, centro, rayón Centro, rayón, vale Vale, vale <risa> Vale, ojito Magel, confiamos en ti Por favor, vale ¡Vamos! Sí. Vamos portero, eh, vamos. Vamos portero, vamos. ¿Qué me falta por tirar, Jordi? ¡Vamos! Pero, A tres. Sí, yo quiero chutar también, ¿puedo chutar? Sí. <ríe> chuta, chuta. chuta, chuta. A tres, vale. es A tres puntos, vamos. Uno a uno. El Ola lo dice. Dos a uno. Dos, yo. Dos, dos, yo. Verdad. Dos a uno. Pues punto final. Es que si mete Jordi, no gana. Si mete Jordi, no gana. Si ¿Palenta? Oh, no, no, no. No, no, no. no, no. Sí, sí, sí. ya dicho, lo que ya dicho. Vale, confiamos en no, ti, Michael. No, no, no. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal. ¡Vamos! <ríe> vale, Michael. Michael. No, no. Vale. A vale. ver, vale. usted la cago A mí si me gusta tirar la foto ¿no? ¿Sí? Ese... estamos jugando el empate. Vale, vamos. Era abajo izquierda, tío. Abajo izquierda, cabrón. Es que era abajo izquierda, cabrón. pesado. ¡Vamos! No Vamos, César. Vamos César. ¿Qué tú! esto? iPhones, cr 7 Vale, Mayel. Vale, ven. Ven, ven, ven César, ven. ¡Vamos! Dice, ¿qué, qué, qué quiere, ¿qué al quiere? quiere? Sí, el rey se detaria. El rey Su el Paul. César es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué quiere ¿Vale, quiere. Yo que le viene un patadón, Iván, cuando Buena se echa para vez atrás, vez que parece un flamenco. Vez, vale, un flamenco Vale, chicos, ya lo habéis escuchado Arriba, derecho ¡Vamos! Bonita, bonita Ha ido abajo Vale, chicos, pues Ha levantado, ¿eh? Ha levantado Nos han ganado ¿Qué vamos a hacer ahora va a ser los penaltis mareados ¡Uy! Siete con la mala Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, siete, siete, siete A ver, te voy la mala, ¿eh? <risa> no, hermano, ahí reventado. Bueno, vamos a hacerlo por equipos, yo primero, el equipo de Rafa, vamos y, y a quítate, César, no parezco Paco el flaco, bro Cinco. Dos, tres. de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7, si te vuelves que la mala Pero no te pares no Y se la para cabrón <ríe> La cucara <Es> de... <ríe> ah, sí, sí. Vale, Servi, oficialmente ya lo lamento el Como hermana Eric, por favor, dame de comer Xavi por mi muerto Por mi muerto, dame de comer Xavi, que tienes un por mi muerto Por mi muerto, por mi muerto Por mi muerto, que... Xavi, Xavi 7, 1, Ha tirado a la derecha Descalificado, descalificado 4, Cien... Zurda, eh, zurda. 5, ya 3, está, ya está, ya está. ya está. Ahora voy yo, ahora voy yo. ¿Vas tú? Vale, voy a ir. Michael, como no metas, no Mira, gana. Tengo que hacer así, tocándola, ¿no? Sí. Vale, siete, ¿eh? Con la zurda. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis y siete. Con la zurda, Michael.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 el reto hay que hacer siete vueltas, yo voy a dar 10. ¡No! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ocho! ¡Eh! Tío, mucho tío. ¡Eh! ¡Eh! Y chicos, aquí ha acabado el vídeo, espero que os haya encantado. ¿Queréis más vídeos con estos personajes y aparte queréis más vídeos de fútbol? Solamente tenéis que dejar un comentario y poner si os ha molado y yo lo veré. Ya os digo, esto no es un contenido fijo, pero ya os digo que me subir esto. Ya que hace muchísimo que no subía vídeos, vídeo, así que aquí lo tenéis. Así que nada, espero que os haya encantado. Dejar un like y ya sabéis, seguirme por Instagram, por TikTok, por Twitter, por Twitch. Me he creado Twitter, por cierto, ahí lo tenéis, Jaime Pedregal, como siempre. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!